Con un toque de mota yeah, yeah, yeah, yeah. Esto es fantástico Lion Records Con el fantasma Y el RK Ya las sabes Cuerpo y alma Mi México querido El que siempre va conmigo Pase lo que pase, yo me quedo contigo Venimos de la tierra del maíz 100% mexicano y el cielito lindo se puso feliz Mi respeto a la raíz, pa'l polvito a la nariz Un gallo medicinal pa' ponernos a volar Hoy solo quiero cantar algo bien fenomenal Al lado de mi carnal, el que sí me fue leal Con un vaso de tequila, un pulquito natural Mexicano real, de piel morena mi nena Y solo quiero gritar, mi México querido el que siempre va conmigo, pase no lo que pase, yo me quedo contigo. Soy mexicano, represento a mi bandera, 100% latino y aquí quien me espera. Somos tan real como tú lo esperas, entre la tierra que siempre prospera. Verde, blanco, rojo, la bandera de mi nacionalidad Buscando alguna fortuna que nos quieran hoy brindar El águila se paró en el nopal y ahora vamos a cantar Que lo que representamos desde México hasta arriba carnal Que lo que está fallando nosotros no nos vamos a calmar Somos bien bravos y si nos intentan humillar Aquellos que proclaman solamente son la tierra Y aquellos que siempre piensan en lo que prospera. Siempre estás pensando en aquello que siempre te tira Ten cuidado si alguien te lastima No nos vengas a decir que tú eres el más fuerte No te vamos a creer porque nosotros trabajamos Algo de lo que tú no tienes es el maíz Algo de lo natal para nuestro país Mexicano, Respeto a mi bandera En las rocas, rodando en toda la sierra Viendo plantillos en toda mi tierra No nos aguantas en una guerra Verde, blanco y rojo, colores de mi país Si te metes con nosotros, no sales limpio de aquí El portito blanco que me hace feliz Y todo esto termina aquí yeah, yeah, yeah, yeah. Esto es fantástico Lion Records ma yo Ya son provisionales nomás. igual. ¡Ey, Esto es fantástico. Lion Records <risa> Con el fantasma <risa> y el RK, yeah, yeah. ya la sabe, no mames, bella.